Vamos a grabar hoy un torneo de pádel, que vamos a jugar a carrillo. Estamos en Euroindor. Voy a retransmitir un poco lo que hacemos los viernes por la noche. Somos lo suficientemente frikis como para venir a jugar un torneo de pádel, pero la verdad que está, está bastante bien. Así que nada, ahora os voy a contar. El torneo, la primera fase es de cuatro grupos, Nada, quien gane, los dos primeros van a la fase principal y los dos segundos van a consolación. Ese día es un brincao que se llama Alejandro Carrillo en Candela. ¿Eh? Thank you.